Hola, mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder encontrarnos nuevamente hoy, un poquitito tarde el día de hoy. Hemos tenido unos pequeños cambios en el horario por algunas actividades que se están haciendo aquí en la casa, algunos arreglos, pero aquí estamos. Como siempre, salimos en Facebook Live todos los días a las siete en punto, y por supuesto, nos puedes ver y también compartir nuestros videos en Boris Darmon canal en YouTube, no te olvides, allí estamos registrados para que tú puedas compartir nuestras presentaciones a otras personas. Esta semana estamos hablando acerca de la vida espiritual. Hemos dicho que los seres humanos somos seres espirituales. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra vida espiritual es la que finalmente determina nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra relación con todo lo que está en nuestro entorno. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos se relacionan con nuestra vida espiritual. Estábamos hablando acerca de Jesús, hemos hablado acerca del holocausto, hemos hablado acerca del, del, del sacrificio que aprendieron de Jesús prefigurado en, la, eh, en el Cordero Pascual los antiguos, los patriarcas. Bueno, Israel, a través de 40 años en el desierto, practicó el sacrificio, el holocausto de un cordero. Llegó al punto de ser esta práctica tan común que en Isaías 1... La palabra de Dios dice que llevaban corderos simplemente como una forma. Ya no les importaba si significaba a Jesús o no. Vamos a hablar de eso el día de mañana para que nosotros no caigamos en el mismo problema. Porque nuestra relación con Cristo debe ser una relación que sea permanente, que sea viva, que sea vivaz, que sea nueva cada día para que nuestra vida tenga sentido. Un día. Una mujer estaba, como todos los días, yendo a recoger agua a un pozo. La historia bíblica dice que ese pozo lo había dado el padre Jacob. O sea, era un pozo sumamente importante. A pesar de que el padre Jacob lo había dado, ese pozo no estaba en la comarca de Jerusalén, sino entre los samaritanos. Muy bien, esta mujer fue, como siempre en su vida rutinaria, a traer agua al pozo. Y sucede algo interesante en el pozo. Minutos antes de que ella llegara, un caminante con un grupo de personas que se llamaban sus discípulos habían llegado hasta el pozo para beber agua. No tenían con qué recogerla. Pero este visitante le dijo a sus seguidores, le dijo, vayan a la ciudad a conseguir comida. Y él se quedó solo en el, en el pozo de Jacob. Seguramente la historia se da porque había una razón de que Jesús se quedara solo aquel momento, porque tenía una conversación muy especial con una mujer, la samaritana. Llegó la samaritana y cuando estaba recogiendo el agua, el caminante le dijo, ¿me das agua para beber? Y ustedes saben que cuando escuchamos a alguien hablar, generalmente no solamente escuchamos sus palabras, sino también escuchamos su entonación. Y la entonación muchas veces nos delata de dónde somos o de qué cultura venimos, ¿cierto? En cierta ocasión estaba yo hablando inglés en los Estados Unidos, después de unos años ya hablaba un poco mejor. Y alguien me dijo, ¿tú eres de dónde? ¿De Rusia o eres hispano? Y me dijo, ¿eres mexicano? Claro, los mexicanos muchos usan bigotes. Y le dije, bueno, yo soy hispano, pero no soy mexicano, soy de Perú. ¡Oh, ahora entiendo por qué hablabas de esa manera! Dice que el caminante habló a la samaritana y la samaritana detectó en el caminante que tenía una entonación judía. Por tanto, le dijo, tú, siendo judío, me hablas a mí, me pides agua para beber, porque le había dicho que le diera agua para beber. Generalmente, entre los judíos y samaritanos no podían hablarse. El judío no le dirigía la palabra a un samaritano porque lo consideraba perro, lo consideraba inmundo. Lo consideraba fuera de la promesa de Dios. Como muchos de nosotros hoy en día, las religiones, creemos que nuestra religión es la única y por supuesto, solamente esa religión es la verdadera. Y todos los demás son perros, son impíos, son equivocados, son de religiones falsas. ¿no? Así hablamos generalmente. Cuidado, porque la experiencia con la samaritana nos puede llevar a entender otro aspecto de la vida cristiana que necesitamos considerar. ¿La samaritana se sentía segregada por los judíos? Claro que sí. Por eso le dirigió la palabra a este caminante que no sabía quién era. Y dice, tú siendo judío me pides a mí agua para beber. Podría darte veneno. Podría darte otra cosa, pero no no no lo no voy a hacer. Pero, ¿Por qué me pides eso? Y el caminante le dice, si supieras quién te pide agua para beber, tú le pedirías a él agua viva, del cual nunca más tendrías sed. Qué interesante la propuesta del caminante a la samaritana. Le dice, si tú me pides a mí agua que yo te podría dar, nunca más tendrías sed. Nunca más vendrías a este pozo a caminar en pleno sol, en el desierto, para sacar agua. Esta mujer había sufrido por muchos años la triste realidad de tener que caminar hasta el pozo para traer agua. Seguramente podía cantar, cargar solamente un cántaro y el agua se le acababa muy rápidamente. Que alguien te diga que te puede dar agua y que nunca más vas a tener sed es decirte a ti, le voy a dar sentido a tu vida. Le voy a dar sentido a tu existencia. Le voy a dar sentido a todo aquello que tú quieras hacer en tu vida y también a tu vida espiritual. Bueno, ya que tú eres judío y vienes de allá de Jerusalén, a ver, explícame un poco, señor caminante, ¿quién es realmente eh, el, o de dónde viene la autoridad? para poder adorar al Dios verdadero, de Jerusalén o de otro lugar. Y aquí Jesús no solamente le dice a ella que le daría agua de vida para darle sentido a su existencia, sino que también le abre las puertas para resolver un problema espiritual del cual ella no comprendía, o por lo menos no encontraba solución, porque los judíos decían que la salvación venía de Jerusalén y no de otro lugar ella estaba interesada en su vida estaba interesada en su salvación aunque su experiencia como mujer como esposa o como amante porque había tenido cinco maridos y el caminante le dijo claro puedes traer a tu esposo ah mira yo no tengo esposo bueno cinco has tenido Y entonces la mujer se da cuenta que este hombre es casi como un profeta y claro era Jesús ella no lo podía percibir hasta cuando le dijo que fuera a traer a su familia. Pero centrémonos en las palabras de Jesús cuando le dice, mira mujer, sabe ahora, déjame decirte la verdad, que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis a Dios para alcanzar la salvación. A ver, a ver. ¿Cómo es eso, mi querido caminante? ¿Cómo es eso, mi querido profeta? Dime, por favor, algo completo, porque estoy necesitada de tener sentido en mi vida. Y, por supuesto, quiero saber dónde y cuándo debo adorar y a quién. Bueno, te voy a decir que ni en este monte ni en Jerusalén. La salvación no viene de Jerusalén, ni de este pozo, ni de la historia de este pueblo que trae consigo una cantidad de promesas. Mira, la hora viene, le dice Jesús, el caminante, de que los adoradores que adoren a Dios, que aquellos que tienen realmente en su corazón el sentido necesario para entregarle a Dios su vida, para creer en sus promesas, para alcanzar la salvación, porque están buscando la razón de ser de sus vidas, su propósito en esta tierra. Quiero que sepas que aquel que va a salvarte está buscando gente que tenga un acto de adoración espiritual. No importa el lugar, no importa el templo, no importa la nación, el Dios espiritual. Está buscando espíritus adoradores. Y cuando habla de espíritus adoradores, está hablando del corazón del hombre, de su intención de búsqueda al Dios creador, al Dios sustentador, a Jesucristo el Salvador. Ustedes se imaginen el corazón de esta mujer. Que tantos años había vivido en la frustración de no saber si podía ser salva porque no podía ir a Jerusalén, porque no estaba en Jerusalén, porque no pertenecía a ese pueblo, porque era samaritana, era una impura, era una perra, como decían ellos, era una rechazada. Y aquí lo maravilloso de las promesas de Dios es que no importa cuál sea tu condición. Amante, pecadora, rechazada por tu iglesia, por tus líderes, por tu pastor, que te quiere perfecto o perfecta, con tus concupiscencias cargando sobre ti, o de repente con un pecado público del cual ahora no puedes ni cantar en el coro, no puedes ni dirigir una... Una clase en tu escuela dominical o escuela sabática, donde ya no puedes participar porque ahora eres un pecador y la iglesia no te quiere. No viene la salvación de tu iglesia, no viene la salvación de tu religión, no viene la salvación ni de la autorización de tu pastor ni de ningún ser humano que crea que tenga el poder para determinar quién debe ser y quién no salve. Jesús da la clave. Jesús da la pauta y la da a él con autoridad porque él es el salvador, él es la razón, es el propósito de nuestra vida aquí. Ese era el propósito que buscaba la samaritana para darle sentido a su existencia y cuando éste creó interés en su corazón, cuando le dijo, si tú supieras quién te habla, te daría agua, del cual nunca más volverás a buscarla porque nunca más tendrás sed, esta mujer abrió su corazón. No importaba su condición, si era rechazada o no, si era samaritana o no, si venía de Jerusalén o no, si pertenecía al pueblo de Dios o no, solamente abrió su corazón y le dijo a Jesús, dime, ¿de dónde o dónde debo yo encontrar la salvación? Y Jesús como siempre, misericordioso, que abre puertas, no como los religiosos que cierran puertas a los pecadores, no como los religiosos que rechazan a aquellos que cometen un error, como si ellos fueran santos, no como estos que se creen fariseos del siglo XXI, que creen que deben normar la forma en que un ser humano debe adorar, que deben normar la forma en que un ser humano debe vivir su vida cristiana. Se olvidan lo que dijo Jesús a la samaritana. Dios no está buscando adoradores de templos. Dios no está buscando adoradores de iglesias. Dios no está buscando forma, formas para adorar. Dios está buscando corazones con intención espiritual de adorar al Dios espiritual. Basta ya de predicar falsedades en los grupos religiosos. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Ya has apostatado. Ya no estás viniendo. Seguramente ya estás caminando hacia el mundo. Ya no eres de los nuestros. ¿Qué ha pasado? ¿Tienes algún pecado escondido? ¿Por qué no estás dando tus diezmos? No puedes ocupar cargo en la iglesia si no das tus diezmos. La formalidad ha ocupado el lugar de la real dimensión de un adorador que busca al Dios Espíritu con el espíritu de adoración que mueve el corazón de un pecador necesitado por la, el encuentro, la comunión con el Salvador. Lastimosamente, nuestra vida, muchos de nosotros hemos perdido el sentido porque hemos tratado de cumplir todas aquellas estratagemas, rudimentos humanos esos programas cultuales que le llaman culto, pero no tienen nada de culto, han convertido la adoración en algo tan vacío que cuando tú vas al templo y sales de él, sales igual o peor. Y alguien dirá, ah, no, pero ese es problema tuyo. Eso no es problema de la iglesia. Pues, tú vas a la iglesia y ¿qué escuchas? Herejías muchas veces, no siempre, por supuesto. Dichos que no están en la palabra de Dios, costumbristas religiosos, que son expresados desde el púlpito como si fueran un así dice el Señor. Allí está el gran problema que tenemos nosotros con la formalidad, esa formalidad abstracta que no se aplica a la realidad. Esa formalidad donde aparece el show, el canto, el grito. Ese amén falso que muchas veces aparece en nuestras adoraciones. ¡Amén, hermanos! ¿Amén? Contestan todos. Como si decir amén demuestra algo especial. Claro, cuando sale del corazón, sí es algo especial. No prediquemos falsedades respecto de la salvación, porque solo hay un nombre bajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. Si tú no lo has entendido todavía y estás predicando otra cosa, ¿por qué no atas un aspa de molino a tu cuello y te tiras al mar? ¿Por qué no enseñas lo que Jesús enseñó a la samaritana? Tu vida tendrá sentido si tú recibes el agua de vida que yo te daré. Jesús es el agua de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús le dijo a la samaritana sabe mujer de que ni en ese monte ni en este sino solamente aquellos que adoran a Dios espíritu en espíritu y en verdad con el propósito de ser aceptos gracias a la cruz de Cristo y ser recibidos en su seno aquel día cuando vengan las nubes de los cielos para ser salvos. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué me falta para ser salvo? Guarda los mandamientos. Uh, eso lo he guardado. ¿Cuántos guardan los mandamientos hoy? Todos. No son salvos. No son salvos por guardar los mandamientos. Son salvos por aceptar a Jesús como su salvador personal y vivir una relación permanente con Él. Ah, no, pero la relación con Cristo te hace cumplir la ley. Deja que Cristo y esa persona lo hagan. Eso no depende de ti. De ti no depende aceptar, o perdón, aprobar o negar. Si una persona guarda o no guarda los mandamientos, eso es una obra totalmente de la obra del Espíritu. Nace del corazón, allí donde el Espíritu trabaja, en un corazón sincero, es allí donde se produce la obediencia, el deseo de obedecer qué fácil es obedecer por forma, pero otra cosa es obedecer, porque el Espíritu de Dios te mueve en el corazón para obedecer el mandamiento como fruto de la obra del Espíritu en tu vida. Eso es diferente. Este joven había cumplido todos los mandamientos, vivía en Jerusalén, era un líder. Esta mujer no vivía en Jerusalén, era pecadora, no había cumplido los mandamientos. Alcanzar la salvación es aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y estar en comunión permanente con Él. Tu vida, mi querido amigo, tendrá sentido, te lo aseguro. La experiencia de la Samaritana es una experiencia para mí y para ti también. Espero que este mensaje te ayude a vivir una vida de comunión con Jesús. No es el templo, no es la religión, es el corazón unido al corazón de Dios el que nos hace aceptos delante de él gracias al sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Oremos, amado Padre que estás en los cielos, agradecidos por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad. Queremos que esa verdad pueda vivir en nosotros ahora, que podamos sentir en nuestro corazón que el Espíritu de Dios produce en nosotros ese deseo de acercarnos y establecer una comunión permanente con Dios bendice a todos aquellos que decidimos hacer esto, que acompáñanos cada día con tu santo espíritu, te entregamos nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús, amén. amén Qué gusto poder compartir con ustedes este mensaje, continuaremos el día de mañana, siempre estamos en Facebook Live a las 7 de la noche, míranos en vivo o si no, en Boris Darmon canal en YouTube que Dios te bendiga, suscríbete para que puedas tú recibir notificación de todos nuestros mensajes que son publicados en nuestro canal. Boris Darmon Canal, no te olvides. Un servidor de todos. Nos vemos mañana, Boris Darmon. Chau, chau.